Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 58. Hoy vamos a repasar las siguientes ideas. Mi santidad envuelve todo lo que veo. De mi santidad procede la percepción del mundo real. Habiendo perdonado, ya no me considero culpable puedo aceptar la inocencia, que es la verdad, con respecto a mí mismo. Cuando veo el mundo con los ojos del entendimiento, solo veo su santidad, porque lo único que puedo ver son los pensamientos que tengo acerca de mí mismo. Mi santidad bendice al mundo. La percepción de mi santidad no me bendice únicamente a mí. Todas las personas y todo cuanto veo en su luz, comparten la dicha que mi santidad me brinda. No hay nada que esté excluido de esta dicha, porque no hay nada que no comparta mi santidad. A medida que reconozca mi santidad, la santidad del mundo se alzará resplandeciente para que todos la vean. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El poder curativo de mi santidad es ilimitado, porque su poder para salvar es ilimitado. ¿De qué me tengo que salvar sino de las ilusiones? ¿Y qué son las ilusiones sino falsas ideas acerca de mí? Mi santidad las desvanece a todas al afirmar la verdad de lo que soy. En presencia de mi santidad, la cual comparto con Dios mismo, todos los ídolos desaparecen. Mi santidad es mi salvación. Puesto que mi santidad me absuelve de toda culpa, reconocer mi santidad es reconocer mi salvación. Es también reconocer la salvación del mundo. Una vez que haya aceptado mi santidad, nada podrá atemorizarme. Y al no tener miedo, todos compartirán mi entendimiento, que es el regalo que Dios me hizo a mí y al mundo. Soy bendito por ser un hijo de Dios. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece, porque así lo dispuso Dios. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privación, ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El cuidado que me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser su hijo. Y David nos dice, Dios, hoy te invitamos a guiarnos en el encuentro santo. Hemos pedido los medios para despertar al cielo. Tú nos has dado, una oportunidad de una nueva percepción de todos y de todo. Hoy nos abrimos a recibir la experiencia del Encuentro Santo, mientras la enseñamos. Hoy escuchamos al Espíritu Santo y a Jesús, el Maestro que conoce la luz, que nos enseña la luz, que el aprendizaje no tiene ningún límite, y que no hay ningún límite en la mente. Hemos creído que nuestros hermanos y hermanas son diferentes a nosotros mismos, que todos nosotros podríamos tener Dios, con personalidades separadas. Esto no puede ser la verdad, lo que tú creaste, lo creaste uno, perfectamente unificado, amor dicha e inocencia perfectas, paz perfecta. Hoy nos abrimos a conocer perfectamente la voluntad de Dios, a experimentar dicha y paz con todos los que encontremos, con todos los que parece que nos encontramos físicamente o mentalmente. Si pensamos en alguien, eso también es un encuentro santo si nos encontramos con alguien aparentemente de persona a persona nos abrimos a tu nueva percepción nos abrimos a ama a tu prójimo como a ti mismo nos abrimos a la experiencia de que mi hermano es yo mismo mi hermana es yo mismo me estoy enseñando a mí mismo lo que soy, en la manera en que reacciono, en la manera en que pienso, en la manera en que trato. De esa misma manera reacciono conmigo mismo, pienso de mí mismo y me trato a mí mismo. Permíteme recordar mientras repaso estas bellas ideas del día. Permíteme ver el encuentro santo tal como tú lo ves. Recuérdame las bellas palabras en la sección El Encuentro Santo del texto que me has ofrecido. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. Nos damos cuenta de que este es el objetivo del plan de estudios. Conócete a ti mismo. No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Permíteme recordar que siempre que estoy con alguien tengo una oportunidad más para encontrar el poder y la gloria que creo haber perdido. Las ideas y las lecciones del repaso del libro de ejercicios me ayudan. Me ayudan a ver a mi hermano como yo mismo. Mi hermana como yo mismo. Al reconocer mi santidad, mi santidad interior, la santidad que está en Dios, la santidad que se extiende a todos y a todos. Hoy practicamos Mi santidad envuelve todo lo que veo Mi santidad bendice al mundo No hay nada que mi santidad no pueda hacer Mi santidad es mi salvación Soy bendito por ser un hijo de Dios Amén